No me importa ser el más rico del cementerio. Me importa acostarme cada día sabiendo que hoy he hecho algo extraordinario. Steve Jobs. En este vídeo vamos a tratar algo un poco especial. Estamos en época de Navidad. Primero quiero agradeceros a todos los que me seguís, que me sigáis siguiendo. Ya somos más de mil. Gracias a todos vosotros. Y esperamos seguir creciendo. Soy Josep Ruach, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruach Legal TV. Claro, pensaréis... Sí, es muy fácil hacer cosas extraordinarias cuando uno es rico, cuando uno tiene dinero. Pero creo que esto no es el mensaje, no es el mensaje que quería el creador de Apple dar. Hay mmm, cosas que son a veces especiales y extraordinarias... ...y no necesariamente tienen que ser ni grandes ni caras, sino también pequeñas. Me viene a la memoria un vídeo, un vídeo de un chico pobre... ...prácticamente mendigo que está esperando en un andén de un tren. Y viene el tren, va gente a subir y pasa otro niño, otro niño rico, con zapatos nuevos. El tren pita porque se va, se produce un tumulto y todos van a subir al tren precipitadamente... ...y se le cae uno de los zapatos nuevos y el tren arranca. El niño pobre... Ve uno de los zapatos, se acerca a cogerlo y empieza a correr detrás del tren para entregárselo al otro niño que saca la cabeza por la ventana. Ve que no llega y el otro niño se quita el otro zapato y lo tira por la ventana. Es un gran vídeo si lo queréis buscar. Es un vídeo bonito y son dos cosas extraordinarias, dos hechos extraordinarios y no importa que seas rico o que seas pobre. Seguramente no tenemos la oportunidad cada día de hacer algo extraordinario. O bien se nos pasa la oportunidad de hacer cada día algo extraordinario. Tampoco somos nosotros la madre Teresa de Calcuta, cuya vida fue extraordinaria. Alguien que cuando las autoridades municipales de la ciudad donde vivía le vino a decir que tenía que marcharse de donde estaba, de donde Tenía su hospital de pobres y les cuidaba. Le contaron que era para hacer un mercado. Que hacía falta tener un mercado. Y ella respondió, no lo entiendo. Dice, porque mi mercado es el mejor mercado del mundo. Vendemos amor y es gratis. No hace falta que seamos la madre Teresa de Calcuta. Se pueden aportar muchísimas otras cosas. No hace falta que estemos dando permanentemente dinero a ONGs para solidaridad. Hace falta que tengamos la actitud... ...de hacer algo extraordinario. Es una actitud ante la vida. Estés donde estés, hagas lo que hagas, te encuentres donde te encuentres... ...si te levantas cada mañana con el propósito de hacer algo extraordinario... ...no lo conseguirás todos los días, pero probablemente muchos días... ...consigas hacer algo extraordinario. Y hacer algo extraordinario es a veces asumir las responsabilidades de vivir... ...asumir las responsabilidades de mejorar... Si eres empresario, ya estás haciendo algo extraordinario. Estás asumiendo muchas responsabilidades. Estás creando una empresa, estás dando trabajo. Y si eres trabajador, también trabajando bien, trabajando con alegría, trabajando con compromiso, trabajando con responsabilidad, estás haciendo algo extraordinario. Es un equipo. ¿Y por qué es extraordinario todo esto? ...pues porque todo esto sirve a pesar de las dificultades que tengamos... ...a pesar de las persecuciones que suframos, de la competencia... ...de los estamentos públicos, de sea quien sea... ...estamos generando trabajo, estamos dando de comer a los trabajadores... ...estamos dándonos de comer a nosotros mismos, a nuestros compañeros. Es importante, aunque no lo parezca, y es algo en realidad extraordinario. Por lo que os animo a todos a seguir, trabajadores y empresarios porque seguro que sois una de las dos cosas, trabajando, con responsabilidad y en equipo. Es en beneficio de todos y no solamente en beneficio de uno. Por mucho que os digan que todos somos iguales, en verdad no lo somos. Ni tampoco tenemos las mismas oportunidades. Unos somos más ...guapos, otros más feos, unos más inteligentes... ...otros somos buenos en números, otros somos más tontos... ...unos somos buenos deportistas y otros somos malos deportistas... ...pero cada uno tiene unas capacidades... ...y esas capacidades son las que tenéis que encontrar... ...y las que tenéis que explotar... ...y si las explotáis y las encontráis... ...y sabéis qué es lo que os gusta hacer... ...al final podréis hacer cosas extraordinarias... ...lo extraordinario de Steve Jobs... ...es que creó una gran empresa pero la creó con mucho esfuerzo, montó sus primeros ordenadores en un taller. Y lo extraordinario de Steve Jobs no fue crear una gran empresa, sino el pensar y crear cosas que fueran útiles porque era lo que le gustaba hacer. Y era lo que le gustaba hacer y no por dinero, sino simplemente por una satisfacción personal. Es importante que en vuestra vida busquéis, aunque sea un poco egoístamente, vuestra satisfacción personal. Si conseguís estar satisfechos con lo que hacéis, si os gusta lo que hacéis, todo eso se transmite, se transmite a los que tenéis alrededor, a vuestros amigos, a vuestros familiares, a vuestros compañeros de trabajo y a vuestra empresa. Si no os gusta, no transmitiréis nada positivo, sino todo negativo. Os propongo que para el año que viene, además de haceros los propósitos normales ¿eh? de Navidad, como podrían ser dejar de fumar, ser mejor persona o hacer algo especial... Os propongáis salir de vuestra zona de confort. Hacer algo que queráis hacer, que no os hayáis atrevido. Algo que sea nuevo, algo que os satisfaga. Y veréis cómo al fin y al cabo os sentiréis mejor. Extraordinarias, como veis, son muchas cosas. Extraordinario puede ser simplemente ayudar a cualquiera. Patrocinar un club de deporte puede ser algo extraordinario. Yo tengo que agradecer a todos los miembros, a todos los padres del club del Handball gabá, que tienen un compromiso con el club y que trabajan para él, para que 300 niños puedan jugar al handbol, puedan formarse, puedan educarse y lo hacen de una forma totalmente desinteresada. Eso es algo extraordinario y no es un hecho de un día, es un trabajo constante y continuado. Si queréis colaborar, podéis visitar la página del club podéis haceros socios también sería algo extraordinario en definitiva feliz navidad buena entrada de año nuevo y a ver si el año que viene todos mejoramos un poquito en la descripción del vídeo mostrar más encontraréis el link al club Hamburg Abba si queréis visitarlo si os ha gustado el vídeo suscribiros darle a la campanilla para recibir notificaciones darle al like y poner los comentarios que queráis los contestaremos lo más rápidamente posible.